Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a una clase de introducción a PHP. Esta es nuestra tercera clase del primer módulo. Lo que vamos a ver ahora es una introducción a los lenguajes de programación. En la clase pasada aprendiste diferentes estructuras repetitivas, condiciones complejas y rutinas. En esta clase vamos a ir un paso más adelante en la profundización de esos temas y vamos a ver específicamente qué es un lenguaje de programación, qué es una expresión y qué es un tipo de datos. Bueno, pero vayamos a tratar de acabar un poco con el misterio. ¿Qué es exactamente un lenguaje de programación? Ante todo, bueno, como te podrás imaginar, se trata de un lenguaje. Al igual que los lenguajes humanos, como esto que estoy hablando yo, que es español y que vos estarás entendiendo, espero. Eh, un lenguaje define la forma como se expresa una idea. Cómo se escribe, cómo, qué palabras son, están bien escritas, son correctas, cómo se forman las frases y demás. Eso es un concepto bastante similar al de los lenguajes de programación. A muy alto nivel o a grandes rasgos, un lenguaje define dos juegos de reglas. Las primeras son las reglas sintácticas, que son por ahí las más simples de, de interpretar. Simplemente se trata de ver cómo están escritas las palabras. Por ejemplo, acá dice que cómo se separan la, las palabras unas de otras. En, en, claramente en el español, una regla sintáctica muy sencilla es que las palabras se separan mediante un espacio o algún signo de puntuación. Eso hace que digamos, uno puede leyendo un texto en español, a pesar de que no entienda su significado, puede entender muy claramente dónde empieza una palabra y dónde termina. Otra regla sintáctica es de cómo se, se acentúan las palabras. Dice por ejemplo esto, ¿eh? las palabras graves se acentúan en la anteúltima sílaba. Bueno, nada, es una convención y es una cosa meramente sintáctica. Tiene que ver con cómo se escriben las palabras. Y la última también es una regla ortográfica, que es después de una m no puede venir una b sin, una b corta sino una b larga. Todo esto, en definitiva, lo que apunta es a decir, si yo tengo un conjunto de, digamos así, de letras, de símbolos, sobre, sobre una hoja o en, en un texto, ¿cómo puedo determinar si lo que estoy leyendo es o no es una palabra del lenguaje español? Además de las reglas sintácticas, existen las reglas semánticas, que ya son un poco más complejas, que vendría a ser como la gramática, si se quiere. Que eso de determina qué combinaciones de palabras forman una oración que tenga sentido en el lenguaje que estamos hablando, ¿no? pero bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Los lenguajes de programación son básicamente, como decía antes, lenguajes que determinan la forma correcta de expresar algoritmos en, for en una forma que la computadora pueda eventualmente ejecutarlos, o sea, es como se escribe un programa. Son generalmente lenguajes mucho más sencillos que, y menos ricos, tal vez, que los lenguajes humanos. Por ejemplo, no hay sinónimos, no, no existe el, el concepto de sinónimo. Eh, una palabra, generalmente, está bueno, generalmente no, siempre, está asociada a un único concepto. Eh, y por lo general también son muy pocas las, las cantidad de palabras que, que se utilizan. La cantidad de lenguajes que existen es realmente muy, muy amplia. Pero también, de vuelta, a muy grandes rasgos se pueden dividir en, en dos grandes grupos, que son los lenguajes de lo que se llama propósito específico, que significa lenguajes que están diseñados para resolver muy bien una determinada clase, clase de problemas. Por ejemplo, el, el COBOL es un claro ejemplo de un lenguaje que fue diseñado teniendo en cuenta la industria financiera. Se, se utiliza mucho en programas para bancos y cuestiones así. Si bien hoy en día se está un poco dejando de lado, todavía subsiste y por muchísimos años fue eh, indiscutido. Otro lenguaje que fue diseñado también un poco con esa filosofía es Fortran. Fortran fue diseñado para aplicaciones científicas. Entonces, por ejemplo, una diferencia muy interesante entre Cobol y Fortran es el modo en que se manejan los números decimales. En Cobol alcanza con tener una precisión de dos decimales, porque en general cuando se trata de operaciones financieras ya o sea, eh, cantidades que vayan más allá de los centavos son despreciables. En cambio en una aplicación científica una diferencia como esa puede hacer realmente cambiar completamente el, el sentido de lo que está pasando. Y después por el otro lado existen otro tipo de lenguajes que son los que se conocen como de propósito general. donde no hay una línea tan marcada de qué tipo de problemas se pueden resolver usando esos lenguajes, sino que la idea es esto sirve para expresar cualquier tipo de algoritmo. Un concepto casi que fundacional de los lenguajes de programación son las palabras reservadas. Cada lenguaje tiene esto, un conjunto de palabras que de alguna manera le son propias o, por decirlo de otra manera, palabras que ya tienen un significado preasignado. Son las que nos permiten hacer las construcciones más básicas del lenguaje. Como decir eh, eso de repetir tantas veces X cosa. O si sucede tal cosa hacer tal otra. Todo eso la verdad que está bueno. Es la estructura sobre la que se basan nuestros, nuestros programas. Después hay todo lo, todo lo demás que son combinaciones. Que nosotros podemos inventar y que el lenguaje las va, las va a aceptar. Pero que nosotros les vamos a ir dando el significado. De vuelta. No te marees mucho con eso por ahora. Es como para dar un pantallazo general. Lo vamos a ir puntualizando. Un detalle casi que evidente, pero bueno, lo, lo menciono igual, es que una de las diferencias fundamentales entre un lenguaje de programación y el otro es precisamente cuáles son sus palabras reservadas. Otra distinción muy importante que se hace entre los lenguajes de programación es entre los lenguajes que se llaman compilados y los lenguajes interpretados. La idea es muy simple. Es... En última instancia, lo único que la computadora puede ejecutar es código binario. Traducido a impulsos eléctricos y todo un montón de cosas que eh, escapan completamente al alcance de este curso y un poco a mis propios conocimientos también. Como generalmente a nosotros, las personas, no, no nos gusta mucho la idea esa de eh, escribir programas en, directamente en binario, porque la verdad que nos volvemos locos. Yo lo hice alguna vez y no lo recomiendo mucho. Recurrimos a lenguajes que son un poquito más cercanos a como nosotros hablamos comúnmente. Por lo menos como lo hace la gente que habla en inglés. Que es donde la mayoría de los lenguajes están. Pero bien. Entonces, lo que tiene que suceder es que para que la computadora pueda ejecutar los programas que nosotros eh, escribimos. Tiene que haber una traducción del de lenguaje que nosotros hablamos o que escribimos, mejor dicho. A un lenguaje binario. Esa traducción entonces se puede dar en como que en dos momentos diferentes. En el caso de los lenguajes compilados lo que se hace es tomar el texto completo del programa, hacer toda esa traducción y bueno, ciertos chequeos eh, en el momento de la traducción pero bueno, asumiendo que el programa está bien escrito el lenguaje compilado lo que decía entonces es, se, se analiza el texto completo del programa y se genera un archivo binario que puede ser ejecutado por la computadora. En el caso del lenguaje interpretado lo que se realiza es una Justamente una interpretación como si fuera en tiempo real. Entonces, se toma cada línea del programa individualmente, se traduce, se ejecuta y recién ahí se pasa a la siguiente. Estos enfoques tienen sus ventajas y desventajas. Pero bueno, primero los lenguajes que eh, típicamente se, están del lado de los compilados son el C o el C ⁇ el Pascal o el Fox. Lenguajes que son interpretados son bueno nuestro propio PHP, Python, Ruby. Hay la verdad que hay un montón, y como decía, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. La principal ventaja de un lenguaje compilado es en generalmente la velocidad en la que ejecutan los programas. Porque, justamente, como la interpretación ya se hizo previamente, el código es binario, está muy cerca de, de lo que la computadora entiende. Entonces procesa muy muy rápidamente. Por otro lado, los lenguajes interpretados. Permiten un nivel de abstracción muy superior al que permiten los lenguajes compilados. Por ejemplo, permiten hacer cosas como ir definiendo el, el programa mientras se va ejecutando. Una cosa un poco, un poco loca a veces, pero se puede, se puede hacer y tal vez vale la pena. No probablemente para un nivel introductorio, pero sabe que eso se puede hacer. Otra diferencia interesante entre los lenguajes compilados y los interpretados es que el lenguaje compilado genera un binario que tiene que ser específico para cada plataforma. Por ejemplo, una PC y una Mac, que son hardware completamente diferente, los binarios que ejecutan no son compatibles. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que tienen que hacerse una versión de un programa para una plataforma diferente, hay que volver a compilarlo. Eso es lo que sucede, por ejemplo, hoy en día con los celulares. Las aplicaciones Android no corren en, en, en iPhone. Entonces, de un, mismo, de un mismo código hay que hacer las versiones específicas de cada, de cada plataforma. En cambio, con el lenguaje interpretado no sucede lo mismo, porque justamente como el código se, ejecu se ejecuta a, a medida que se va interpretando, basta con tener un intérprete que es un binario, está escrito para cada una de las plataformas para lograr esa fantasía digamos de la, multipla la sí, multiplataforma. Esto quiere decir, en definitiva, que un programa que vos escribas en PHP lo podés ejecutar en cualquier hardware, con tanto que tenga un intérprete de PHP disponible.